Entonces, sin más eh, preámbulos, le doy la palabra a Bernardo Baranda, director para Latinoamérica de ITDP. Hola, ¿qué tal? Es un verdadero gusto estar con todas y todos ustedes en el lanzamiento de este concurso de las mejores calles para México. Eh, bueno, desde nuestra parte, desde el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, eh, hemos venido trabajando desde hace tiempo en el, la idea, el concepto y sobre todo tratar de impulsar que se hagan más eh, calles completas. Entonces es un poco la historia de cómo comenzó este, la idea de este concurso. Eh, siempre pensamos que las calles completas, pues básicamente es lo que hace las ciudades mucho mejores, ¿no? en las calles completas hay espacio para eh, todos los diferentes usuarios de la, de la vía, eh, desde luego priorizando eh, los usuarios más vulnerables como son los peatones, los ciclistas, las personas con discapacidad, los usuarios del transporte público y que finalmente pues esto es lo que hace que las eh, ciudades eh, se vuelvan sitios además de no nada más para trasladarse sino también es una recuperación del espacio público. Entonces, bueno, bajo esta idea eh, nos acercamos, bueno, CEMEX eh, nos acercó y empezamos a rebotar ideas y dijimos, ¿por qué no hacemos un concurso para lograr esto? Y bueno, eh, nosotros eh, pues encantados de poder tener de aliados eh, dos empresas de nivel conocida. Eh, eh, a nivel global en sus respectivos campos como son Cemex y Autodesk, que des, Autodesk eh, también muy generosamente se, se sumó al esfuerzo y pensamos que esta combinación de, de una institución como nosotros junto con eh, eh, Cemex y Autodesk, pues eh, realmente lo que nos impulsa es eh, una visión de tener eh, ciudades eh, más... Eh, quitativas más sustentables eh, y donde todas las personas eh, puedan trasladarse de manera segura, ¿no? Y bueno, y creo que también en una muy buena coincidencia, justamente eh, ayer ya se publicó la Ley General de Movilidad y, y, y Seguridad Vial, eh, entonces, bueno, creo que también abona mucho dentro de lo que estamos eh, pretendiendo hacer con este concurso y eh, justamente la ley eh, en su artículo 35 eh, refiere que los criterios para el diseño de infraestructura vial eh, dice eh, la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia considerarán, además de los principios establecidos en la presente ley, los siguientes criterios en el diseño y operación de la infraestructura vial, urbana y carretera para garantizar una movilidad segura, eficiente y de calidad. Y dice en el artículo, que ya es el último que voy a leer, dice la construcción de infraestructura vial deberá considerar espacios de calidad, accesibles y seguros que permitan la inclusión de todas las personas sin discriminación alguna con espacio, especial énfasis en la jerarquía de la movilidad estipulada en esta ley y el uso equitativo del espacio público. En las vías urbanas se considerará el criterio de calle completa y las adicionales medidas que se estimen necesarias. Se procurará evitar la construcción de pasos elevados o subterráneos cuando haya la posibilidad de adecuar el diseño para hacer el cruce peatonal, así como el destinado a movilidad no motorizada y de tracción humana y las demás necesarias para garantizar una movilidad incluyente. Entonces, bueno, pues creo que eh, embona perfectamente los principios de esta ley y esperamos pues, eh, que este concurso haya, haga que tengamos eh, más eh, infraestructura de este tipo en nuestras queridas ciudades en México. Muchas gracias y de nuevo un honor estar en el lanzamiento de este concurso. Muchas gracias, Bernardo. Ahora sigue Alejandro Várez, vicepresidente de Infraestructura y Gobierno en TEMEX. Muchas gracias. Eh, saludo a, al panel de hoy, este, a los asistentes. Muchas gracias por, el, por, por, por eh, participar con nosotros en esto. Eh, pues compartirles que estamos muy, muy contentos, muy, muy, muy orgullosos, muy contentos de, eh, de estar promoviendo esta iniciativa de Mejores Calles para México. Eh, como comentó ahorita Bernardo, esta, esta iniciativa pues, nace eh, de, de origen como un reconocimiento eh, a algunos pioneros y pioneras en este país que han estado promoviendo eh, responsablemente eh, pues, subir el estándar de nuestras ciudades eh, a través de mejorar eh, las calles, de hacerlas más accesibles, más inclusivas, más verdes. Y, y para nosotros la verdad es que es un honor eh, que, que, que podemos estar aquí que podamos aprender eh, con ustedes y, y compartir con ustedes en este proceso de hacer mejores ciudades no eh, está en la misión de Cemex eh, hacer hacer ciudades más sostenibles como ustedes saben eh, el impacto que tienen eh, pues tanto eh, los vehículos como empresas como nosotros en el medio ambiente es un impacto relevante y estamos buscando cómo mitigar de manera muy acelerada, pues ese impacto. ¿no? De entrada, eh, CEMEX, eh, para los que no sepan, eh, tiene el compromiso de reducir en 40% las emisiones de CO2 de aquí al 2030 y hacernos carbono neutral para el 2050. Eh, hoy no tenemos la solución de cómo hacer todo eso, pero estamos trabajando de manera muy, muy acelerada en desarrollar tecnología, asociarnos a nivel mundial con los pioneros en, en, en todos estos temas, pero también, pues no dejar de lado que las ciudades continúan creciendo, continúan densificándose, eh, y esta es una tendencia que no podemos eh, dejar de lado. ¿no? Entonces, eh, lo que pretendemos con nuestra participación en este evento y en los eventos subsecuentes de, de Mejores Calles para México, pues es reconocer, reconocer esos buenos trabajos que se han hecho, y también detectar, esas nuevas oportunidades, esos nuevos proyectos, esos talentos que, que a lo mejor no han tenido toda la oportunidad para, para ser vistos, reconocidos, y que podamos apoyarlos, no apoyarlos desde el punto de vista técnico, tecnológico. Eh, tenemos eh, a Autodesk de, de socio en este, en este esfuerzo, al ITDP que tiene muchísima experiencia eh, y es pionero en la materia. Y seguramente se nos van a continuar eh, aliando socios estratégicos y esperemos que este sea un, un, pues un proceso colectivo, que, que, que no lo podamos parar y que sea cada vez más, eh, pues más potente y que podamos vivir en ciudades más sostenibles. Entonces, les agradezco mucho este, pues el honor de participar en esto y, y encantado de ver cómo, cómo este lanzamiento detona eh, pues nuevas oportunidades para nuestras ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y ahora para cerrar, bueno, para unas últimas palabras de bienvenida eh, por parte de Maritier Mercier de Directora General de Autodesk México. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Tardes ya. Es realmente un honor para Autodesk ser parte de este evento organizado por el ITDP México y en colaboración con CEMEX. Muchas gracias por la invitación. Iniciativas como esta son sumamente importantes para inspirarnos a todos a generar cambios en la infraestructura de grandes ciudades. En este contexto particular, lo que nos une el ITDP, CEMEX y Autodesk es la visión que tenemos para esos cambios, como ya lo mencionaron Bernardo y Alejandro. Necesitamos que beneficien tanto al medio ambiente como a la misma sociedad y eso hace proyectos perfectos. Queremos que esté enfocado en una movilidad mucho más segura y eficiente. Autodesk, para los que no conocen, es una compañía líder mundial en software de diseño 2D y 3D y lleva más de 40 años desarrollando tecnología. Pero su objetivo y naturaleza es realmente fortalecer y mejorar diversas industrias y aún más importante y primordial a la sociedad en general. Me es muy grato decirles que dentro de nuestra intención estratégica como empresa, como corporación, tenemos tres pilares principales de éxito. Y uno de ellos es dedicado precisamente a la sostenibilidad, tanto en nuestra operación como a través de las soluciones que proporcionamos a nuestros clientes. Por lo mismo, quisiera tomar un tiempo para hablarles brevemente de dos iniciativas importantes de Autodesk en torno a la sostenibilidad. Así podrán entender por qué este proyecto es un proyecto idóneo para nosotros y completamente alineado a nuestra cultura. En primera instancia y orgullosamente, Autodes ha lanzado su objetivo de cero emisiones netas de carbón. Pero el esfuerzo no para ahí. Seguimos trabajando con un enfoque que busca aún más a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, haciendo nuestra operación más eficiente y utilizando energía 100% renovable. En segundo lugar, y frente a nuestros clientes, hemos ampliado nuestra, nuestra cartera de soluciones de gestión del agua. Muchos de nuestros clientes, principalmente en América Latina, han utilizado BIM y gemelos digitales para construir y para gestionar eficientemente infraestructuras hídricas. Ahora en México tiene todavía más relevancia. BIM ha permitido en términos de sostenibilidad reducir tiempos de construcción, proveer una mejor y más eficiente colaboración entre equipos, disminuir los errores Usar los recursos y materiales de manera más eficiente y por ende reducir los desperdicios. Todo eso no está peleado con el éxito de negocio. Más bien es unir una cultura de sostenibilidad a nuestros objetivos de productividad. A través de estos lineamientos es como Autodesk busca contribuir a la sostenibilidad del planeta. Entendemos obviamente que la tarea sigue siendo muy grande pero con el apoyo de colaboradores, proveedores y socios de negocio, sin duda podremos seguir construyendo un futuro más sostenible, como en este caso con la iniciativa de Mejores Calles para México. El objetivo al final es sencillo, reorientar el diseño hacia las personas y construir en el proceso un mundo mejor y sostenible. Sobre esas palabras... Quiero desearles la bienvenida a todos y que empiece el juego. Perfecto, muchas gracias por estas palabras de bienvenida. Ahora le voy a ceder la palabra a Gonzalo Peón, director de ITDP México, para presentar el proyecto Mejores Calles para México. Muchas gracias, Félix. Eh, por favor, me dicen cuando vean mi pantalla. Gracias. Pues, para mí es un gusto presentarles este proyecto eh, que ya tenemos algunos eh, elementos que hemos platicado hasta ahorita y es un proyecto eh, complejo, interesante, del que ahorita aparecen algunos logos de tres organizaciones eh, como el y Autodesk y agradezco mucho a, a nuestros socios de y Autodesk en este proyecto, pero que es un proyecto que une a muchas más personas. Al día de hoy hemos platicado con eh, autoridades de más de 10 ciudades, hemos platicado con una serie de personas expertas de México y de otros lugares del mundo, y vamos a tener distintos elementos eh, que nos van a ayudar a tener eh, mejores calles para México. Eh, y eh, el día de hoy lo presentamos como algo, un todo, eh, que por supuesto cuenta con un concurso pero es algo eh, que esperamos que sea de la mayor eh, trascendencia eh, para eh, las distintas personas que tenemos algún tipo de responsabilidad en tener mejores, en trabajar con, la, con las vialidades. Y también esperemos que se tenga algún efecto, algún impacto pues, para todas las personas, porque al final eh, todas las personas somos usuarias de las, de las calles. ¿Y qué calles tenemos? Nuestras calles son seguras, incluyentes. Y contribuyen a la sociedad a la sostenibilidad de las ciudades. Estas calles les permiten a una persona eh, cruzar, la acercan a su trabajo, la acercan a su empleo, la acercan a, a un hospital de una manera adecuada. Pues eh, la verdad es que no tanto. Eh, hay una serie de externalidades negativas eh, ligadas al sector transporte y el sector transporte, estas externalidades dependen en gran medida de la infraestructura construida. Y la principal infraestructura construida de transporte que tenemos es eh, la de las vialidades. Hay una distribución del espacio público eh, donde hay muchísimos metros cuadrados, y no estoy hablando de metros, de metros cuadrados, más de calles que de parques y que de cualquier otro tipo de infraestructura eh, pública en el país y que puede ser aprovechado por las personas. Y este está asociado a estas externalidades negativas que, por ejemplo, con la contaminación del aire, estamos hablando de que hay alrededor de 16.000 muertes prematuras causadas por PM2.5 y, PM, y PM10 en, en, en el país y que nos cuesta entre el 0.93 y el 1.4% del PIB nacional. En, en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, estamos hablando de más de 168 mil eh, toneladas eh, de CO2, que por ejemplo, estos son datos de 2017 y no ha hecho más que crecer. Y estas emisiones, pensando en lo que nos cuesta tonelada de carbono dentro del mercado de carbono y otras, y otras maneras de, de, medir, y una manera de medirlo, podemos que nos cuesta eh, alrededor del 0.74% del, del PIB eh, nacional. ¿no? Eh, y esto... Eh, digamos son algunos datos duros no pero imagínense lo que tienen que pasar estas personas en la Ciudad de México en una zona central pues para cruzar a la calle no están, están aquí la señora con su hija y la escuela está está al fondo eh, también tenemos un problema de congestión importante no eh, por ejemplo en la Ciudad de México se, se pierden 219 horas al año en la congestión o sea cuántos días son estos que estamos perdiendo estamos perdiendo en el tráfico eh, 76 que está ahí es en realidad de no analizamos en el BITDP las 20 zonas metropolitanas más grandes del país. Y estas horas, no digamos, pues con el ingreso promedio de las personas, estamos hablando que representan alrededor del 1.2% del PIB nacional. Y no queremos dejar atrás, y hoy hizo muy bien Bernardo, contarnos de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, porque esto también es, abona a la solución de este problema, que quizás es el que más nos duele, que son eh, las pérdidas de vidas por siniestros de tránsito. Bueno, alrededor de 16.000 personas mueren eh, cada año. Se encuentra entre las 10 principales causas de muerte en el país. La segunda causa de muerte en niñas, niños y jóvenes de entre 15 y 29 años. Y es muy importante destacar que el 43% de las personas que mueren en las calles eh, son atropelladas general, porque son peatones y ciclistas, ¿no? principalmente ¿no? Entonces, este, estas soluciones de infraestructura que hemos ido construyendo, pues también nos están costando eh, muchas medidas. ¿no? Pero ¿cómo podemos transformar? ¿Cómo podemos hacer estos cambios? ¿Cómo podemos hacer que nuestras calles sean espacios seguros, incluyentes y sostenibles? Pues una, una manera de hacer esto es con lo que eh, llamamos eh, calles completas. Yo sé que a algunas personas no les encanta ese término, pero a nosotros sí, eh, porque considera muchos elementos, ¿no? muchas veces si hablamos de una calle, la gente piensa exclusivamente en el pavimento y por ejemplo, en, en, en Infonavita, hasta hace poco tiempo que se cambió eh, las reglas de operación del fondo, decía que las construcciones las casas construidas tenían que tener acceso directo a pavimento, pero no hablaba nada de banquetas, ahora ¿no? así ya lo tiene. entonces, ¿qué elementos tienen que tener una calle? si las comparan y qué efectos tienen las calles cuando tenemos estos elementos. ¿no? De un lado aquí tenemos las autopistas urbanas, ¿no? eh, donde por ejemplo la contención de ese tipo de autopistas pues, genera contaminación, tráfico, muertes y contribuye al cambio climático. Eh, segrega eh, a las comunidades, es decir, genera unas barreras que son muy difíciles de pasar, entonces donde incluso caminando puede hacer alguien en un kilómetro eh, 40 minutos por los rodeos que tiene que hacer. Y además eh, genera un subsidio, es un gasto público muy grande, entonces de alguna manera estamos subsidiando un modo de transporte que no nos conviene eh, y que genera, eh, por, por ejemplo, algunas cosas eh, que se han probado alrededor del mundo, ¿no? por ejemplo, que los niños que viven cerca de autopistas urbanas desarrollan asma con 50% más frecuencia. Y, y por ejemplo, en, en ciudades donde, donde, hay, donde, hay, donde, hay, donde hay más personas, pues digamos, esta congestión que se ha contado, ¿Pero qué tan eficientes son en flujos de personas? Pues resulta que no son tan eficientes. ¿no? Un carril de autopista mueve a solo 1.600 personas por hora, y consideran una, eh, la tasa de ocupación promedio de las ciudades que ronda entre 1.2 y 1.4 personas por, por vehículo. En cambio, eh, si pensamos en una calle completa, con buena infraestructura eh, de transporte público, vemos que un carril, por ejemplo, de un BRP como como el Metrobús o, o el Macrobús en, en Guadalajara, puede mover hasta 15.000 personas por hora o 45.000 eh, si hay carriles de rebase. Una ciclovía en ambos sentidos puede llegar a mover 3.000 personas por hora y estos estamos pensando más o menos en el mismo eh, espacio ¿no? eh, que, que se destina a una autopista urbana. ¿no? También es importante considerar que el ejercicio de caminar y pedalear reduce muertes prematuras en, en 11%. Y las calles completas también generan otro tipo de beneficios económicos. no Por ejemplo, aumentan el valor de la propiedad y de, de, de, de, de venta, las ventas de algunos comercios. Y algo que es muy interesante y que se, que se empieza a estudiar tiene que ver con la integración, con la seguridad, con los barrios que tenemos. entonces Las personas que viven en barrios caminables hemos encontrado que son 15% más, más propensas a confiar en sus vecinos, digamos que es personas que viven en barrios segregados que muchas veces tienen que ver también con esta infraestructura de calles. Entonces, ¿qué son las calles completas? Son vías diseñadas y operadas para proveer seguridad y accesibilidad y viajes saludables a todas las personas sin importar su edad, género, capacidades o modo de transporte. Se logran a través de la redistribución del espacio vial y la correcta operación de la calle y deben de considerar la integración de infraestructura para la movilidad de todas las personas, desde la persona que va en coche, en bici, hasta que va en transporte público o en silla de ruedas. Y eso genera o permite este tipo de convivencia eh, accesible, segura y eficiente. Algunos de los elementos de las calles completas eh, pues pueden ser esta infraestructura peatonal ciclista y esta integración del diseño, esta foto es del paseo Alcalde en Guadalajara que se transformó eh, radicalmente de una vía donde era realmente muy difícil pasar y había muchísimo ruido a un... Eh, a un sendero eh, que es un muy, muy, muy utilizado por peatones y ciclistas, donde la gente va disfrutando este entorno, eh, con, por ejemplo, esta arborización que se han hecho, se plantaron unos tabachines muy lindos, y está toda esta planeación, y, digamos, hay distintos tipos de solución, porque no, hay una, no, de, no debe pensarse que las calles completas son una solución única, sino que hay distintas maneras de, de, de hacer esto, ¿no? Aquí esta solución pues es muy interesante, donde llevan mucha infraestructura de manera central en el camellón, digamos, que si quieren mayores velocidades, tal vez se generen soluciones diferentes, pero digamos, estos son algunos de los elementos que se deben de considerar. Ahora, Guadalajara y Ciudad de México han estado a la vanguardia, eh, pero también empezamos a ver, eh, digamos, con, a lo mejor con menos números de kilómetros, ya esto se empieza a ver en la querida Sultana del Norte, ¿no? por ejemplo, es una foto de Junco de la Vega junto, junto al TEC de Monterrey, donde se empiezan a ver algunos kilómetros de este tipo de soluciones, y a pesar de lo joven de esta intervención, pues ya vemos a personas utilizándolo. Y mi macroperiférico es un ejemplo también que tenemos que destacar porque eh, un periférico, un libramiento, normalmente es una vía segregada, es una vía, una autopista urbana, eh, que digamos es de acceso controlado, entonces, transformar esto requiere una intervención fuerte y eh, eso es lo que estamos viendo en el macroperiférico. Lo mismo hemos visto aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, en Insurgentes, en Reforma, en Eduardo Molina. Entonces, vamos a ir eh, con este proyecto sacando, promoviendo este tipo de soluciones. Entonces, ¿qué es el proyecto Mejores Calles de México? Es un proyecto eh, que en el que se quiere, o sea, queremos tener un impacto que nos permita reducir la incidencia de siniestros de tránsito, especialmente los que involucran a personas a pie y en bicicleta, aumentar la fluencia de personas a pie y o en bicicleta y sustituir viajes motorizados por modos sostenibles, mejorar la conexión entre orígenes y destinos en la ciudad y destinar una mayor proporción del espacio público para la movilidad urbana sostenible para que pueda ser aprovechado por más personas. Bien, nuestros objetivos buscan reconocer documentar los avances logrados hasta el momento en México y también impulsar mejoras a la movilidad urbana sostenible. Eh, queremos que impulsar proyectos que hagan más eficiente el flujo de personas, que mejoren la experiencia de las personas al pasear por las calles y que resulten en intervenciones emblemáticas, que sean verdaderamente un orgullo eh, de la ciudad que las promueve. Entonces, eh, ¿Qué componentes tenemos? Eh, pues tenemos tres componentes que trabajan en conjunto. Una campaña, a la manera de un concurso, el concurso Mejores Calles para México, que estamos lanzando el día de hoy, este proceso de investigación y documentación, eh, desde un libro, un micrositio, video, fichas de proyectos, y un proyecto replicable. Este, de estos tres elementos pensamos que pueden trabajar en conjunto para tener más y mejores proyectos de calles completas. La campaña es este concurso dirigido a autoridades, organizaciones de la sociedad civil y academia, que incluye elementos también de formación de capacidades eh, muy importantes y un llamado a la acción. Eh, esta campaña, eh, digamos, se lanza hoy, mi, mi colega Ana Villarreal les contará eh, más, a, más al respecto y espero que, que puedan participar. Y también es importante... Tam, eh, Hablar de este proyecto de investigación y documentación. ¿no? Hemos estado platicando con muchas personas, revisando datos, revisando proyectos. Entonces estamos queremos reconocer, documentar y aprender de los esfuerzos que ya se han realizado en distintas ciudades. ¿no? Estamos haciendo esta investigación sobre casos destacados, buenas prácticas, pero también áreas de oportunidad, áreas de mejora. Ver cómo se han implementado los proyectos, cómo pueden cambiar, qué le pueden enseñar a otros. ¿no? Este benchmark realmente es para todas y todos ustedes, tanto los integrantes del concurso como otras autoridades, y poder generar esto. Entonces hemos hecho, analizado ya 19 calles con elementos de calle completa, hemos hecho entrevistas a profundidad con responsables de la mayor parte de estas calles, del sector público, del sector privado, y hemos, estamos generando una serie de materiales multimedia, una publicación física y en PDF, fichas resumen. Y material audiovisual. Y bueno, este proyecto replicable que está pensado en apoyo técnico para el, proyect, eh, para, para el proyecto ganador, también tiene esta parte de formación y capacidades que va desde el concurso, no las contará un poco más Ana, pero con, eh, digamos, con lo que hemos aprendido, las herramientas de diseño que, que tenemos en TDP, pero también con las herramientas tecnológicas de Autodesk, se va a ir formando capacidades y por eso esperamos tener muy buenas eh, propuestas. Y luego a quien gane el proyecto, para que, que esté en este, entre los 242 participantes el día de hoy, eh, se le darán algunos insumos clave, ¿no? como el anteproyecto ejecutivo, el plano topográfico, la mecánica de suelos, modelaciones de los flujos. Esto es importantísimo, lo vamos a hacer con herramientas tecnológicas de Autodesk. O, eh, y que digamos que nos permiten generar esta serie de videos y simulaciones que se ve como una calle se vuelve más eficiente a veces generar estas soluciones que eh, pueden ir eh, o pueden ser controvertidas sobre todo para las personas que sobre todo se mueven en coche piensan que la calle se vuelve menos eficiente pero al mostrar estos videos muy muy muy acertados sobre cómo funciona esta modelación pues realmente podemos generar estas intervenciones y convencer a la gente y bueno esperamos que esta esta propuesta que ganadora eh, sea ejecutada en 2023 y eso eh, pues me lleva nada más a, a decirles que por favor participen porque creo que todas y todos los que estamos aquí queremos mejores calles eh, para tener mejores ciudades y por supuesto para tener mejores vidas. Muchas gracias. Muchas gracias Gonzalo. Eh, antes de pasar a la siguiente presentación quería recordarle a las personas que se conectaron como asistente que pueden usar la funcionalidad de preguntas y respuestas y contestaremos a las dudas que tengan al final de, de, esta, de este webinar. Eh, ahora le voy a ceder la palabra a Mariana Orozco, Directora General de Gestión de la, de la Ciudad del Municipio de La Paz, eh, que también es parte de, del jurado de este proyecto. Muchas gracias, Félix. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias a todas y a todos y sobre todo a ITDP, a CEMES, a Autodex por la invitación desde el municipio de La Paz, acá en Baja California Sur. Pues Es un placer poderles compartir esta experiencia desde, desde lo local para esta importante iniciativa y cómo eh, el día de hoy estamos utilizando una herramienta sumamente importante para transformar las calles. Eh, me refiero al manual de calles, diseño vial para ciudades mexicanas, que en su momento eh, pues fue una herramienta impulsada por el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pero ahora ya es una herramienta de todas las entidades federativas y de todos los municipios, justo para aterrizar esa gran eh, visión que Gonzalo ya nos compartía de tener calles para todas, para todos, y, y que podamos poco a poco, yo digo a nivel de calle, ir, ir transformando la ciudad, ¿no? Eh, y bueno, yo comenzaría compartiéndoles eh, primero un, una reflexión. No, no voy a usar presentación, una disculpa, voy aterrizando justo de, de Ciudad de México, así que tengo el doble reto de, de captar su atención a capela, sin presentación en estos medios digitales, eh, y también de compartir pues, una, una, una reflexión profunda que es cómo, cómo desde un ayuntamiento eh, tan lejos de la centralidad del país eh, estamos haciendo esto por eh, transformar nuestras calles. ¿no? Pues la primera reflexión que les comento es muchas de las personas que eh, diseñan eh, calles en nuestro país hacen alusión a otro manual que no es el manual de calles, es el manual de diseño Geométrico de, de carreteras publicado por la SCT. Entonces, eh, este manual pensado eh, en, en, en la carretera, en el usuario eh, que conduce vehículos motorizados y en mantener eh, cierta velocidad y cierto flujo en carreteras, eh, al ser eh, con, confrontado con una visión en donde no solamente la movilidad es la presente, sino también la función de la habitabilidad, que son las dos funciones que el manual de calles eh, eh, contempla, pues se ve un poco eh, en resistencia al ser aceptado como una herramienta eh, en donde podamos diseñar bajo esos principios. Eh, y bajo esos principios me refiero a los principios eh, justo que, que nos da este gran enfoque de, de derechos, el enfoque que, que Bernardo nos recuerda que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial ya nos lo mandata como ley, eh, como ley como obligación, perdón, ya que no es lo mismo diseñar calles a diseñar carreteras. Cuando diseñamos calles tenemos una gran cantidad de variables eh, en donde los usos de suelo, eh, la, la, las diferentes actividades estacionarias nos hacen pensar más allá que en velocidades y que en capacidad vial. Entonces de esa manera el trabajo interdisciplinario que se logró hacer con el manual de calles en su momento nos recuerda lo importante que es bajar también ese trabajo interdisciplinario a lo local. ¿no? Eh, es decir... Si en algún momento eh, solamente el sector de las infraestructuras hablaba de diseñar calles, ahora se vuelve sumamente necesario que el sector territorial, que el sector medioambiental, que el sector salud hablen de diseñar calles, ¿no? por todas estas variables que, que, que, que se ven involucradas en, en esta función tan importante que es la habitabilidad. Eh, yo para mencionarles un ejemplo, eh, les podría compartir el proceso de la NOM 034, en donde la NOM 034 era solamente diseñada por SST. y al tener un manual como el manual de calles, se abrió una conversación con SST. y ahora la norma está a punto de ser publicada por dos sectores, Sedatu y SST. Y el proceso que le sigue es justo eh, la ley esa ley general de movilidad y seguridad vial, en donde ya no nada más fue SCT y se da tú hablando del tema, fueron otros sectores del gobierno federal, gobiernos locales, estatales y municipales, y sobre todo el sector civil que, que, que tiene mucho que aportar y las asociaciones de víctimas eh, de siniestros viales. ¿no? Entonces eso nos demuestra cómo el cambio de paradigma va avanzando con una gran fuerza y dejamos de hablar de infraestructuras para hablar de hacer ciudad. Y bajo ese hacer ciudad, entonces tenemos que pensar en dos enfoques. Uno, el enfoque de derechos, en donde pongamos a la persona en el centro y con base en las necesidades de la persona diseñemos entonces las calles. Y la otra, el enfoque sistémico, que no podemos hablar de una política pública sin estar conectada con la otra. no eh, Y que sobre todo es muy importante que bajo este enfoque sistémico pensemos en no culpabilizar al usuario, en más bien como autoridad, eh, diseñar infraestructuras eh, que sean tolerables al error y que bajo esa visión de tolerar el error, pues entonces si suceden hechos de tránsito, no... Se puedan presentar muertes o lesiones de gravedad en hechos de tránsito. Cuando ponemos este enfoque en el centro, entonces también le damos eh, beneficios a otras políticas como las medioambientales al incentivar modos sostenibles como el caminar, el usar la bicicleta y, y el usar el transporte público. Eh, y también para ver a la calle como espacio público, que la hemos abandonado y es el, el, el espacio más valioso que tenemos en nuestro territorio, porque ahí nos encontramos todos, independientemente de nuestra condición económica, o nuestro género, o cualquier otra situación que nos diferencie. Y en el hacer ciudad, entonces, el manual nos lleva a no pensar solamente en el diseño de calles, también nos hace pensar aquí en el municipio de La Paz en otros elementos como son la manera en la que se están otorgando los usos de suelo, las licencias de construcción, cómo estamos haciendo las notificaciones y las subdivisiones, entre otros trámites que pareciera que están alejados al diseño vial, pero que están sumamente conectados. Es así como ahora el manual de calle se convierte en una herramienta que utilizamos para dos cuestiones. Una, como una herramienta de incidencia para poder llevar esta visión a otros actores que no han escuchado sobre diseñar para todas las personas y también para aquellas personas que están diseñando y que pueden darse cuenta de los lineamientos y de los criterios técnicos que pueden seguir al llevar todo el proceso del diseño ejecutivo de, de una calle, desde el conceptual, el topográfico, hasta todo el proceso social eh, que implica este tipo de proyectos. Eh, de esa manera nos estamos enfocando en también llevar la visión del manual de calles a nuestros instrumentos de planeación, a nuestros lineamientos para generar notificaciones, licencias de construcción y la manera en cómo estamos evaluando tanto ambiental, vial y urbanamente las licencias de construcción y también a generar nuevas normas que sigan esta visión, pero desde lo local, normas municipales de diseño vial, reglamentos de construcción municipal y otro tipo de normativas que, que favorezcan eh, lo, que, lo, que, lo que estamos buscando. Eh, de esta manera, estamos también enfocados en generar capacidades locales, porque sabemos que no es eh, suficiente el esfuerzo que pueda hacer la federación o el gobierno estatal para generar eh, cambios desde el municipio. Eh, nos estamos enfocando muchísimo en que cada una de las personas que diseñan en nuestro territorio tengan eh, esta capacidad de diseño, de planeación y de ejecución de trámites día a día bajo una visión de calle completa y que poco a poco también el cambio de paradigma sea más fácil de aceptar. Hace poco tuvimos un proceso bastante interesante en donde el Cabildo Completo eh, debatió acerca de la actualización del reglamento de tránsito. Y todavía identificábamos muchas resistencias eh, al enfoque de derechos y al enfoque de calles completas. Entonces el manual de calles nos ayudó bastante justo a cambiar ese, ese paradigma. Y, y hay un tercer punto que todavía no logramos eh, pues, eh, romper, que es la inercia comercial del sector inmobiliario y del sector de la industria de la construcción. Ya se venía construyendo eh, ciudad eh, sin pensar en el, la calle como espacio público y ya se venía construyendo calle solamente pensando en favorecer a los vehículos motorizados. Entonces de esa manera estamos haciendo también equipo con estos dos grandes sectores para modificar estas tendencias y que eh, eh, se, se, se, se, se sumen a la gran ola de transformación. Y para ir cerrando ya mi participación, les eh, compartiría eh, un, un, una gran eh, experiencia que estamos teniendo en la calle Forjadores, que es el bulevar principal de, de la ciudad de La Paz, en donde, aunque nació con una ciclovía, no se eh, siguieron los lineamientos, digamos, pensados en las personas, eh, y las banquetas estaban quedaron muy pequeñas en esta, en esta visión. ¿no? Entonces, la actual administración estatal decidió lanzar un proyecto de pavimentación para renovar este bulevar y gracias al manual de calles pudimos hacer equipo con el gobierno estatal y esta visión de pavimentación quedó en el pasado y ahora tenemos un proyecto de calle completa en donde las banquetas se ampliaron. La ciclovía se puso en el arroyo vial, como debería de haber sido desde un principio, con señalización de vanguardia y con otros dispositivos de control de tránsito. Y eso nos habla de que poco a poco los cambios eh, son posibles. ¿no? Entonces, eh, justo esta visión desde de lo nacional ahora va bajando a lo local. Y quisiéramos que no solamente se quedara en, en, en ciertos gobiernos que ya tienen capacidades eh, muy generadas, sino también en, en extendernos hacia, hacia el norte, hacia el sur, y a todo lo que implica el gran territorio mexicano, para que esta visión eh, que se promueve con este concurso, al que felicito y, y, y les invito a participar, eh, pues que realmente baje hasta lo local y que las personas que estamos transitando en las calles nos veamos beneficiadas para que sean un, eh, nuestras ciudades más sanas, más seguras y más sostenibles. Así que muchísimas gracias y desde La Paz estamos sumados a este gran concurso. Muchas gracias, Mariana. Ahora le voy a dar la palabra a Patricia Martínez, Coordinadora General de la Gestión del Territorio del Gobierno del Estado de Jalisco. Eh, voy a compartir pantalla. Y... Eh, la presentación será sobre el proyecto de, de Macroperiférico. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Muchas gracias. Y creo que ya me escuchan también, ¿verdad? Sí, escuchamos. Perfecto. Pues si quieres nos vamos directo a la, la primera lámina, Félix, te lo agradecería. Eh, y bueno, antes de poder presentarles este caso en mi macro periférico, que es un eh, corredor eh, de movilidad en el área metropolitana de Guadalajara, eh, también quisiera agradecer la invitación que me hizo ITDP para poder exponer eh, este caso, que para nosotros se ha vuelto un gran aprendizaje, sobre todo por lo que ha implicado la implementación eh, de un proyecto de este alcance que en un momento les podré compartir más detalles. Y también, digo, reconocer eh, no solo la ITDP, sino también a CEMEX y Autodesk, porque me parece que iniciativas como este concurso de las mejores calles para México, lo que hacen es motivar e incentivar estos otros eh, modelos de ciudades eh, que por los que, digo, hemos trabajado durante tantos años y cada vez vemos más casos de cómo se, se concreta. Me voy directo con la presentación de este, de este proyecto en mi macroperiférico. Y una de las preguntas que nos hacían para la, esta presentación es, ¿cómo nace el proyecto de Periférico? Si me ayudan con la siguiente. Y creo que, la siguiente, por favor. Creo que esta imagen nos va a decir mucho. Eh, realmente Periférico es una eh, vialidad del área metropolitana de Guadalajara, donde vivimos alrededor de 5 millones de habitantes, que en su momento pues funcionaba como una carretera urbana. Sin embargo, poco a poco con el eh, crecimiento, el desarrollo este, de la ciudad y más bien diría la dispersión, terminó siendo pues realmente una vialidad interna, ¿no? Abrazada por la ciudad. Eh, como creció justo como, como una carretera urbana, pues teníamos esto que ustedes ven en la imagen. Eh, carriles por donde va el transporte público, transporte de carga, vehículos este, privados. No hay claridad por dónde circula el peatón porque, evidentemente, no había banquetas. Eh, mucho menos eh, considerar una ciclovía para el tránsito seguro de las personas que usan la bicicleta. La siguiente, por favor. Aquí ustedes pueden ver eh, realmente, bueno, es un GIF, pero creo que no tiene ahorita el, el movimiento porque no hay internet. Pero prácticamente lo que mostramos, este, eh, la mancha gris que ustedes pueden ver es eh, lo que abarcaba la zona metropolitana más o menos en los años 60. Si continuáramos viendo la evolución que tiene eh, la dispersión de la ciudad, pues prácticamente lo que es la línea amarilla, que es el, el, la vía del periférico, que son 42 kilómetros, pues quedó, como decía hace un momento, eh, quedó ya dentro, este, eh, apretada, comprimida por, el, por esta dispersión de sí, la ciudad. Sí. Sin embargo, continúa siendo una vía importante de conectividad y no solo por eso, sino porque alrededor de ella hay una serie de equipamientos muy importantes que generan una dinámica eh, eh, en el sector económico, en el académico y evidentemente en el social. Estamos hablando de que alrededor de esta vialidad viven 600.000 personas, esto pues, implica prácticamente una ciudad media. Eh, son realmente 50.000 estudiantes los que acuden a distintos centros universitarios que están justo en este anillo periférico y alrededor de 170.000 trabajadores que también van a trabajar en industrias y e empresas que están también instaladas eh, en, este, en este corredor. La siguiente, por favor. Si quieres nos podemos ir más rápido para ir mostrando, bueno, las anteriores, me ayudas con las anteriores, gracias. Eh, estas son imágenes para evidenciar cómo estaba antes de la intervención, ¿no? Aquí creo que es eh, más que evidente la vulnerabilidad con la que transitan, transitaban los peatones y también considerando... Eh, la vulnerabilidad en particular de las mujeres de las niñas de los niños y de las personas con eh, discapacidad al no tener un espacio delimitado para su tránsito seguro la siguiente por favor esta también es otra imagen muy clara para allí logramos ver el ciclista cómo conviven eh, cómo convivía mejor dicho eh, en estas eh, condiciones de inseguridad tanto peatones como ciclistas al lado de transporte público pero también de transporte de carga no estamos hablando este de vehículos de doble remolque por ejemplo entonces eh, esto ya nos permite dimensionar cuáles son las condiciones a las que se enfrentaban en sus traslados cotidianos la siguiente por favor no había paradas de camión realmente eh, definidas eh, la parada era donde el tumulto estaba o donde al menos podían sentar, sentirse eh, de alguna manera más protegidos y un poco más seguras. Eh, si no había un espacio, mucho menos estamos hablando de que había condiciones como iluminación eh, peatonal, por ejemplo. La siguiente. Estos son algunos datos que... Eh, se recabaron y se llegó después de un análisis que se realizó en colaboración con algunos organismos internacionales, pero prácticamente eh, los hechos viales que se registraron entre 2015 y 2019 fueron 1,714 distribuidos de esta manera, ¿no? Y lo que ya sabemos también, eh, que nos, qué ha pasado hasta la fecha, que creo que ahora con, con la publicación de la ley general de movilidad será un gran avance y poder tener un sistema de datos que nos permita conocer las externalidades de los siniestros eh, viales, ¿no? Porque no únicamente, pues, es la pérdida de vida de una persona sino esto cómo impacta a sus familias o a sus dependientes económicos, por ejemplo. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de todo este caos y de esta inseguridad eh, que que representaba el circular en el periférico, eh, donde también me faltó comentarles un detalle, circulaban alrededor de 530 unidades de transporte público en malas condiciones, unidades que ya no cumplían con la norma técnica de transporte público, que dicen que todas aquellas unidades que tienen más de 10 años de antigüedad deben de salir de circulación. Entonces, a partir de ese caos es que eh, nace un proyecto de movilidad, la siguiente, por favor. Nace un proyecto de movilidad dentro de todo eh, nuestro modelo integrado de movilidad que tiene prácticamente cuatro componentes. Uno tiene que ver con toda la movilidad activa, que es el que llamamos mi bici Otro es eh, mi tren, que es eh, las líneas 1, 2 y 3 de tren ligero. El tema de mi transporte, que es el transporte colectivo y eh, mi macro periférico, eh, que es parte de este proyecto que les estoy comentando ahora. La siguiente, por favor. A partir de aquí definimos eh, lo que queríamos hacer y es una redistribución del espacio donde quedará muy bien delimitados por donde transita cada quien. Entonces, sin quitarle espacio a nadie, solamente redistribuyéndolo de una manera correcta al centro quedaba la estación del BRT. Después venía el carril exclusivo, tres carriles para la circulación de vehículos este, en particulares de carga, después es un camellón arbolado, se recuperaban laterales o se construían laterales en algunos casos donde no existe, la ciclovía confinada y por último una banqueta de dimensiones que permitan seguridad. La siguiente, por favor. Hay cuatro componentes dentro de este proyecto de la conceptualización. Uno tiene que ver con el medio ambiente, de qué manera vamos a... Este, aportando servicios ambientales también a la ciudad, evidentemente el tema de movilidad, la recuperación de espacios públicos y la renovación urbana. Y hay un componente más aquí que se fue dando durante la implementación y ejecución del proyecto, que es la perspectiva de género. La siguiente, por favor. Me voy un poco más rápido, si se queda poco tiempo. Esta es eh, prácticamente una planta de lo que incluyen las estaciones de mi macro periférico y que ya nos empiezan a hablar de esta conceptualización de las calles completas, donde vienen, eh, se incluyen distintos elementos, además de los que ya he mencionado ahorita en la sección de la vía, está también el tema de arbolado, el acceso a servicios como lactarios, baños, cambiadores para bebés, espacios donde la gente puede esperar algún familiar, a sus hijos, a alguien más, o al menos pueda descansar en lo que hace su conexión este de viajes bajo una sombra, por ejemplo, internet gratuito, eh, así como la conexión con el sistema c La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los retos y oportunidades que enfrentamos? A grandes rasgos, como retos, pues evidentemente los procesos constructivos en tiempo y recursos. El diseño de las estaciones, no todas pudieron ser con el concepto que mostré en la lámina anterior porque los espacios en algunas veces eh, eran de menores dimensiones, pero aún así se buscó priorizar la seguridad vial. Las oportunidades, además de poder echar a andar un corredor de BRT de 42 kilómetros, pues el poder generar estos espacios seguros y amigables para peatones y eh, para todos los usuarios de la bici, para las personas con discapacidad, con la infraestructura incluyente, lo que mencionaba sobre perspectiva de género y la, eh, también una oportunidad para trabajar con el tema de gestión y control de la velocidad. Las siguientes, por favor. ¿En qué consistió la transformación de este corredor y cuáles son sus beneficios? Lo voy a ir ilustrando con algunas imágenes. De entrada, nos permite ya lo que ven en la línea morada, que se ve punteada, es mi macroperiférico y nos permite articular ya a una red de transporte masivo. Y esto evidentemente tiene beneficios en reducción de tiempos. Eh, estamos hablando de que la gente con este sistema eh, logra incluso hasta reducir el 42% de tiempo en sus traslados y también genera con las economías que representan pues, tiempo de productividad o tiempo de recreación, por ejemplo. Las siguientes, por favor. Pasamos a esto, a realmente a un espacio no solamente seguro, sino un espacio amable, un espacio que permita una mejor experiencia de viaje de las personas y que permita eh, generar una conectividad que no únicamente, eh, como mencionaba en un principio, es para atravesar, eh, para circular sobre el periférico. De un lado y de otro, hay algunas dinámicas este barriales que lo que nos permite es abordar ahora con este proyecto de renovación urbana justo esas dinámicas para generarles eh, un entorno eh, mucho más eh, seguro para el tránsito. La siguiente, por favor. Los espacios, mucho, eh, realmente muy bien delimitados, la iluminación. Eh, la siguiente, por favor. Los criterios de accesibilidad universal, eh, la reducción de velocidad en los carriles laterales, la siguiente. Lo que mencionaba sobre brindar algunos otros servicios como los lactarios, los baños para personas con discapacidad, en eh, sitios donde las mujeres o los hombres pueden reunir a sus bebés. Eh, aquí esta imagen creo que ilustra muy bien cómo se delimitan mejor los espacios, los paraderos eh, también ya eh, bien señalizados, definidos, la iluminación, no solamente vehicular, sino también peatonal. La siguiente, por favor. Una más. Bueno, esto es ya parte del de sistema en operación. Las estaciones como espacios dignos para esperar el transporte público y hacer estos traslados. La siguiente. Y bueno, con esto concluiría. Realmente es un proyecto que nos permitió eh, dignificar. Eh, un corredor de transporte que hoy mueve alrededor de 3.000 viajes diarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Eh, ahora, una última presentación antes de presentar los detalles de la, de la convocatoria del concurso. Eh, le cedo la palabra a Luis David, directora general de la Alianza para la Regeneración Urbana, Aru. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, me escuchan bien. Sí, perfecto. Sí, bueno, voy a compartir presentación y mientras tanto, pues agradecerles muchísimo la invitación. Eh, nada más de escuchar la presentación anterior, ya me estoy como muy entusiasmada de ver las otras propuestas que van a haber en ese concurso, porque pues sí, sí se trata de hacer eh, ciudades para la gente, calles más humanas y, y pues el proyecto que acabamos de ver, pues, sí me entusiasma. Y aquí pues, me invitaron a, a, a presentar eh, el tema de la participación ciudadana para saber cuál es su papel en la transformación de las ciudades. Y, y creo que un poco también en lo que estaba como mencionando Mariana, ¿no? del cambio de paradigma. Eh, ahora eh, ya no se trata de hacer calles de un, desde una perspectiva de ingeniería solamente, sino que también queremos como pues, traer la perspectiva de, de, del, del usuario, de las usuarias, de, de las personas. Y por eso creo que nosotros desde la Alianza para la Regeneración Urbana creemos que es fundamental eh, eh, poner al centro del diseño de ese tipo de proyecto la participación ciudadana. Entonces, eh, primero, pues el mismo manual de calles, el manual también de participación ciudadana en el diseño de proyectos de movilidad que sacó ITDP en 2014, ya eran pioneros en eso, decían que la participación ciudadana es importante por diferentes temas y aquí yo rescato eh, tres particularmente. ¿no? Primero, como al organizar procesos participativos para diseñar eh, calles completas, proyectos de movilidad alternativa, eh, permite identificar la diversidad de, de necesidades. Si queremos hacer proyectos incluyentes, accesibles, sí es importante eh, entender los usos diversos que usuarias y usuarios del espacio público de la calle eh, están eh, eh, teniendo. Entonces como no, voy a, eh, no quiero como profundizar en eso porque creo que es bastante eh, evidente y la Sedatu desde, eh, desde sus nuevos lineamientos para los programas de desarrollo urbano también está insistiendo muchísimo sobre esa, esa metodología que, que rescata las voces, las necesidades, las ideas e iniciativas de, de las personas. El segundo elemento creo que, o razón por la cual la participación ciudadana debe estar al centro de, del diseño de, de proyectos de, de movilidad o de calles completas, es que permite generar la apropiación y la aceptación social. ¿Pero qué significa eso? No? Podemos pensar que tradicionalmente pensamos, pues si invitamos a las personas a diseñar su calle, van a usar esa calle y la van a cuidar. Eso sí es verdad. Pero más allá, yo creo que eh, la participación ciudadana en ese aspecto es fundamental para eh, prevenir los conflictos que existen, porque si estamos hablando de una diversidad de usos, pues estamos hablando de eh, actores que de, tienen diferentes intereses, ¿no? Desde el comerciante que tiene un interés particular en el uso del espacio público, pasando por el usuario que es madre soltera o estudiante joven eh, que quiere pasar en patineta, pasando también por el desarrollador inmobiliario, como lo mencionaba Mariana, eh, que está construyendo eh, al pie de esta calle. Creo que es muy importante y nosotros en la ARU lo ponemos al, a, al centro a través del de diseño urbano en general. La participación social permite gestionar, prevenir los... La, las vialidades y las movilidades de, de las personas, pues creo que como es fundamental empezar a trabajar con esos actores, los desarrolladores inmobiliarios, no solamente para que entiendan pues el concepto de calle completa, que empiecen también a integrar en su diseño, pues una integración de sus proyectos eh, eh, para fomentar las movilidades alternativas, también es importante que ellos entiendan que ese diseño de la calle que está enfrente de su predio se tiene que hacer con los habitantes y eso va a permitir que... Eh, se reduzcan muchos conflictos, muchos desentendimientos entre los vecinos y los desarrolladores inmobiliarios, eh, porque en general cuando ya eh, empieza un desarrollo inmobiliario especialmente vertical, la gran preocupación es cómo va, eh, cómo va a impactar la movilidad, cómo vamos a vivir en esta ciudad más densa y con entonces más tráfico, no, entonces es muy importante que... Eh, que, que los desarrolladores inmobiliarios, los habitantes, también entiendan que la participación social es la herramienta para que lleguemos a diseñar eh, calles completas para todas y todos. Y el tercer el, el argumento, creo, para decir que la participación ciudadana tiene que estar al centro, es que se trata de acompañar los cambios de hábitos. L eh, toda la política de, cambio, de lucha contra el cambio climático pone al centro la participación ciudadana, ¿Por qué? Y la participación de los tres sectores de la sociedad, sector privado, público y, y, y social, porque se trata de aprender a ser diferente, o sea, se trata de aprender a, a, a usar banqueta, a, a usar bicicleta, a respetar el yatón y, y la bicicleta. Entonces creo que es como fundamental en esos, para esos tres aspectos. Rápidamente, porque veo que Félix prende su cámara, eh, los retos que me pidieron eh, identificar de eh, la participación ciudadana para el diseño de calles completas. Lo primero es la convocatoria. En general, los procesos participativos no, no logran eh, tener el impacto o generar los, eh, los resultados que se buscan porque desde la convocatoria no se, se hace bien. La convocatoria in, eh, implica entender bien quiénes son los actores que queremos invitar, saber qué, desde qué idea parten, cuáles son sus intereses, sus necesidades y sus marcos conceptuales, digamos. Y también la, la convocatoria en general falla porque eh, las estrategias de comunicación no están a la altura hay que tener de, de estrategias de comunicación para llegar a las personas, para que desde su casa, una, una mamá soltera, por ejemplo, sí vea eh, la convocatoria para participar a, al diseño de, de calle. Entonces hay que ser muy creativos y muy eh, activos en la convocatoria a través de estrategias de comunicación perfiladas. El segundo reto que veo es la coordinación de tiempos de todos los actores que tenemos que que, que, pues que a, a, articular y en ese sentido nosotros eh, pensamos siempre en la participación ciudadana como un, eh, un, un hecho de facilitación, se trata de facilitar que, eh, que esos actores se coordinen se escuchen, tengan el tiempo de escuchar y te, tengan tiempo también de que las opiniones que se van a emitir pues estén como integradas en los proyectos, entonces pensar el, la participación ciudadana como un, un, un proceso de facilitación creo que es una solución para eh, atender ese reto. Y el tercer reto que vemos a menudo en el tema de, de la planeación y ejecución de procesos participativos es que se, no se definen bien los alcances y no se hace la retroalimentación, es decir, no se definen bien qué queremos obtener con ese proceso participativo, qué queremos preguntar, a quién, por qué, y también cómo vamos a decir a esas personas, ah, te escuché, y entonces integré esa sugerencia en el proyecto. ¿no? Esos dos elementos que como creo que van muy de la mano, eh, fallan a menudo, y entonces creo que son, eh, ese es el tercer, el tercer eh, reto. ¿Cómo lograr la participación? Esa es la tercera pregunta que en general cuando pues como desde la oficina pensamos, bueno, voy a organizar un proceso participativo, pero eh, lo queremos hacer rápido y barato y no tenemos tiempo de planearlo. Entonces, en general, pues como que no se hace de la mejor forma. Nosotros como recomendaríamos que para lograr la participación hay que ser creativo desde la calle. ¿Qué significa eso? Desde la calle es otra vez, como decía, entender las problemáticas, los usuarios, las usuarias, las necesidades de la calle. Y de ahí con base al territorio, con base al tipo de proyecto del cual estamos hablando, si hablamos de un eh, periférico como se estaba presentando ahora en el caso de Jalisco, o hablamos de una calle que queremos hacer peatonal, son dos problemáticas bien distintas. Desde que entendemos eso, ahí hay que ser creativo. Entonces sí hay herramientas, metodologías que están plasmadas en los diferentes manuales, pero de, con base a esas metodologías, hay que ser creativo para llegar a las personas, a los usuarios, usuarios del, del, del territorio específicamente para el proyecto específico. Y aquí les doy como dos ejemplos que nos han funcionado muchísimo en Tijuana, esos dos casos en 2019, en 2020, 2021. El, un concurso, yo como estoy muy contenta de participar como, como miembro de, del jurado de ese concurso, porque creo mucho en los concursos, pero esta vez a nivel local. Este es un concurso que lanzamos a nivel municipal, dirigido a jóvenes de Tijuana para eh, diseñar tres eh, re, eh, espacios públicos que había que renovar. Pero no solamente es un tema de convocatoria, de concurso, sino había como, en ese proceso era como un proceso de educación, estábamos como acompañando a esos eh, participantes, a esos jóvenes, y también como que tuvimos un jurado para poder como, y, eh, involucrar tanto a las autoridades como a los vecinos y diferentes actores necesarios, entonces como que ese concurso que permitió al final eh, hacer una intervención de urbanismo táctico con placemaking fue, fue realmente como muy bueno como proceso participativo y, y defiendo eso como como un proceso participativo. O si no, otros como un poquito más, como clásico, pero no tanto, como consultas en calle, estar en calle, agarrar a la gente que pasa y preguntarles con, en una encuesta mural o en diferentes actividades que estemos como en la calle. Eh, pues tenía nada más 10 minutos, hasta ahí me quedo, pero otra vez muchísimas gracias por la, por la invitación y manden sus propuestas que con muchísimo gusto eh, leer. Gracias. Bueno, gracias a ti luis y gracias a todas las ponentes que eh, presentaron que presentaron hoy ahora le vamos a dar le vamos a dar la palabra a Ana Villarreal, gerente de política pública en el ITDP, que va a presentar ya al fin los detalles de la, de la convocatoria para este concurso de mejores calles para méxico y espero que esta presentación conteste varias de las preguntas que hicieron en la sección de preguntas y respuestas pero recuerden que eh, pues la herramienta sigue abierta hasta el final de esta, de esta presentación y contestaremos las preguntas eh, antes del final de, del webinar. Pues muchísimas. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Félix. ¿Me dice si se ve correctamente la pantalla? Sí, sí, sí. Va, excelente. No, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Eh, la verdad estamos muy emocionados de que parece que ha habido muchísimo interés en este concurso y pues de haber podido contar con la participación también de varios de nuestras personas eh, miembros del jurado que van a estar precisamente apoyándonos a evaluar todas las propuestas que recibamos y pues que ya nos han comentado un poco de las características de las calles completas, los elementos que deben de tener, pero también los diferentes pues aspectos que hay que considerar, incluyendo la participación ciudadana y cómo podemos ir generando esa apropiación y esa aceptación social, precisamente porque lo que buscamos es mejorar la calidad de vida y de los trayectos de todas las personas. En ese sentido... Pues Hoy les voy a hablar un poco más a detalle sobre, sobre este concepto, sobre sus etapas eh, y los premios que queremos dar como parte del apoyo precisamente para generar pues, proyectos que tengan un impacto tangible en las ciudades de México. En ese sentido, este proyecto que estamos llamando actualmente Mejores Calles para México es un concurso que tiene como propósito promover proyectos de diseño urbano vial que sean incluyentes y sostenibles, es decir, a través de este concurso queremos impulsar soluciones de infraestructura que no solo hagan más eficiente el flujo de personas, y aquí la palabra clave es personas, queremos ir más allá de ese concepto de hacer eficiente la movilidad de vehículos para poner a las personas en, en el centro y considerar cómo podemos hacer una mejor integración de todos los modos de transporte para que todas las personas puedan llegar de una manera eficiente y segura a sus traslados, y pues no, además de que sean eficientes, sobre todo que la experiencia misma del viaje pues pueda ser placentero. Eh, por eso estamos, hemos abierto esta convocatoria donde buscamos que ustedes, y ahorita voy a hablar más a detalle de quienes pueden participar, eh, nos presenten propuestas de intervención en vialidades o en espacios públicos que hayan identificado que se puede mejorar su operación y promover una revitalización urbana precisamente a través de la redistribución del espacio vial. Y la idea es que ahorita recibamos propuestas eh, que puedan desarrollarse en proyectos que eventualmente puedan ser ejecutados. Eh, y que se conviertan en un, pues en un orgullo para las ciudades que los construyan eh, y que se vuelvan emblemáticos de una nueva cultura de la movilidad y de la cultura vial en México. Ay, disculpen eh, En ese sentido, ¿quiénes pueden participar? Ya lo comentaba Gonzalo, este concurso está abierto a autoridades eh, con atribuciones en el ámbito de movilidad sostenible, obras y espacio público, a organizaciones de la sociedad civil, y a integrantes de la academia y de universidades de toda la república. Eh, queremos que sean equipos, en la medida de lo posible, multidisciplinarios, si se puede, una combinación de sectores excelente, eh, que tengan una paridad de género. Y en el caso de que no sea posible, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil y de integrantes de la academia, eh, sí les pediríamos que para pasar a la etapa de finalistas de este concurso que puedan conseguir y presentarnos una carta de apoyo eh, de parte de la autoridad competente, precisamente porque queremos pues, enfocarnos sobre todo en proyectos viables precisamente que puedan ser ejecutados. Eh, en el caso particular de la Academia y de las Universidades, eh, está abierto a docentes, a personas integrantes de centros de investigación. Si hay estudiantes que quieran participar, son bienvenidos. Solo les pedimos sí, que pueda ser eh, en un equipo donde tengan el respaldo de su universidad o de algún profesor. En cuanto a los tiempos del proyecto, estamos lanzando hoy la convocatoria. Hoy pueden ingresar al, al micrositio que hemos abierto, se llama mejorescallesmx.itdp.org. Ahí pueden descargar las bases, consultar la información del concurso y llenar un formulario de registro donde les enviaremos más información. Eh, la convocatoria estará abierta hasta el 24 de junio, periodo en el cual podrán presentar sus propuestas eh, estaremos dando además talleres de capacitación en cómo diseñar calles completas, en cómo usar las tecnologías de Autodesk eh, y en las próximas dos semanas también nos pueden escribir a, al correo que hemos abierto mejores.calles.itdp.org donde nos pueden hacer cualquier pregunta. Eh, la recepción de propuestas inicial es hasta el 24 de junio, que es un viernes. Eh, a partir de entonces entraremos a una primera etapa donde el jurado estará Evaluando y analizando las propuestas iniciales, de las cuales escogerán hasta cinco finalistas que pasarán a una segunda etapa, quienes tendrán la oportunidad de tener estas sesiones de retroalimentación con los miembros del jurado, mejorar sus propuestas y hacer una entrega final el 19 de agosto, cuando a principios de septiembre estaremos anunciando la propuesta ganadora. Eh, en, entonces, como les comentaba, eh, en la primera etapa, el primer paso es que las personas interesadas ingresen al micrositio Mejores Calles MX. Eh, vamos a subir esta información eh, y pasarle también el link por, por el chat, yo creo, eh, para que se registren y a partir de entonces podemos enviarles los formatos de inscripción de las propuestas. El jurado revisará y evaluará las propuestas con base en los criterios de evaluación que también voy a presentar y que se encuentran descritos en las bases que están disponibles en la página seleccionarán hasta cinco finalistas que pasarán a la segunda etapa y todos los equipos que participen recibirán un correo donde les confirmaremos si su propuesta calificó o no a la siguiente etapa eh, aquí justamente está la dirección eh, este, del micrositio donde pueden consultar toda la información mejorescallesmx.itvp.org eh, como les comentaba si sí les pedimos por favor que llenen el formulario de registro eh, es básicamente nada más para pedirles su permiso de enviarles más información sobre la convocatoria y los requisitos de postulación, que puntualmente en esta primera etapa son dos. Eh, es un formulario muy sencillo de inscripción de propuestas donde nos pueden dar información general sobre el proyecto que tienen en mente, la calle, cuáles son las problemáticas que se podrían intervenir y qué efectos e impactos positivos en materia social, económica, podría tener la propuesta de ser elegida, así como una propuesta gráfica en dos láminas tamaño A2. El formato es libre, eh, pero igual este, les podemos enviar un ejemplo de cómo, del tipo de información que queremos ver en esta propuesta gráfica. Eh, la entrega de propuestas, les, di, les comentaba, la fecha límite es el 24 de junio, sería eh, enviarnos la información en los formatos solicitados a la dirección de correo electrónico, mejores.caller.itbp.org. Eh, y pues sí, una vez que haya cerrado la convocatoria, el jurado pasará a la evaluación de las propuestas para definir hasta cinco finalistas que pasarán a la siguiente etapa. Eh, una vez que se hayan seleccionado estos, estos finalistas se convocará a los equipos eh, que hayan pasado esta segunda etapa precisamente para que presenten sus propuestas ante el jurado, eh, puedan responder a sus preguntas y puedan recibir retroalimentación. Eh, además estaremos dando también talleres de capacitación en las herramientas Autodesk para que les ayuden a mejorar sus propuestas y a partir de estas sesiones de retroalimentación, los equipos finalistas tendrán aproximadamente un mes para fortalecer sus propuestas con base en la retroalimentación eh, este, recibida. Eh, de tal manera que en agosto, el jurado elegirá la propuesta ganadora con base en la que mejor haya integrado los criterios de evaluación y la retroalimentación que hayan recibido. Eh, el formato de entrega de esta segunda etapa son cinco láminas, también tamaño A2, así como un video con una duración, duración aproximada de cuatro minutos, donde puedan utilizar las herramientas de Autodesk, específicamente InfraWorks, para explicarnos cómo funciona su propuesta y el tipo de modelaciones y cómo la están visualizando. Eh, y una vez más mencionarles, como si sí nos interesa mucho que estos sean proyectos que puedan ser llevados pues, a la práctica eh, en 2023, si se trata de eh, equipos con participación de sociedad civil y academia, que nos puedan acompañar de esta carta de respaldo de parte de las autoridades competentes. Eh, el jurado evaluará las, las candidaturas y seleccionará la propuesta ganadora Considerando los criterios como la incorporación de los principios básicos de una calle completa, es decir, cómo están considerando cuestiones de inclusión social y equidad, de seguridad personal, de seguridad vial, pero también sostenibilidad y resiliencia. Eh, también estarán evaluando el potencial de la intervención para generar beneficios sociales, ambientales, económicos o culturales en la comunidad donde se encuentra, así como la viabilidad técnica para el desarrollo del proyecto y para la ejecución del mismo en 2023. Y qué tan alineado se encuentra con planes y programas existentes a nivel ya sea local o nacional, y si se han considerado guías de diseño urbano como el manual de calles u otros que ustedes este, identifiquen. Eh, el jurado que estará evaluando estas propuestas, eh, ya tuvieron oportunidad de conocerlos, a varios de ellos el día de hoy, eh, pero estamos muy emocionados. Está conformado también por el sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil. Eh, tenemos la participación de Bernardo Baranda, director para Latinoamérica en ITDP. De Mariano Orozco, directora de gestión integral de la Ciudad de La Paz, en Baja California Sur. Alejandro Várez, vicepresidente de infraestructura y gobierno en Cemex. Nélida Escobedo, que es la coordinadora de la región norte del Siris Lab del TEC de Monterrey. Patricia Martínez, coordinadora general estratégica de gestión del territorio del gobierno del estado de Jalisco. Luis David, directora general de la Alianza para la Regeneración Urbana y Mario shepman reconocido arquitecto y paisajista mexicano. Todos ellos tienen muchísima experiencia en este tipo de proyectos y pueden, pues van a ser una gran fuente precisamente de retroalimentación y de fortalecimiento de estas propuestas. Eh, la propuesta ganadora recibirá el apoyo técnico de ITDP eh, junto con Cemex y Autodesk, eh, según las demandas de cada, de cada propuesta. Eh, en cuanto a premiación, estamos considerando Primero, el apoyo técnico para la generación de un diagnóstico de demanda y uso del espacio público, donde se tienen consideradas metodologías participativas. Insumos técnicos, eh, que incluyen la mecánica de suelos y el levantamiento topográfico. La elaboración del anteproyecto, y a ese voy a entrar un poquito más a detalle de qué incluye ese proyecto, este anteproyecto. Eh, licencias, hasta cinco licencias para las herramientas de Autodesk, de InfraWork y Construction Cloud, con duración de un año. Eh, capacitaciones en temas que sean relevantes para las propuestas ganadoras y para la entidad donde se quiere generar, eh, basadas en, la, en, la, en el expertise de ITDP, de Autodesk, de CEMEX, y la inclusión de, es, de este proyecto como caso destacable en la publicación Mejores Calles para México, que estamos preparando como parte del proyecto y de la investigación que mencionaba Gonzalo. Eh, este apoyo técnico representa un valor aproximado de 1.5 millones de pesos, obviamente, pues en especie y en, y en apoyo técnico. Eh, el anteproyecto lo estará elaborando el equipo de ITDP, con apoyo de Cemex y Autodesk, eh, y en colaboración con las personas responsables de la entidad y las que hayan generado la propuesta. Incluye una propuesta de rediseño de calle, por ejemplo, una propuesta geométrica, de mobiliario urbano, de paisaje y de iluminación. Eh, les ayudaremos a generar lineamientos de diseño de calles, una propuesta de diseño de pavimentos, hasta cuatro vistas renderizadas de las imágenes objetivo, eh, apoyo en la modelación de flujos de personas y de vehículos de la calle a Intervenir utilizando la herramienta de InfraWorks de Autodesk eh, y un cálculo de costos paramétricos. Eh, entonces, esos son a grandes rasgos eh, el concurso. Eh, cualquier duda, como les comentaba, nos pueden escribir por correo electrónico, estaremos recibiendo y contestando sus preguntas por ese medio. Eh, el primer paso ahora es entrar al micrositio mejorescallesmx.itdp.org, registrarse para participar en el concurso y que les podamos enviar los formatos de postulación y pues, asistir a los talleres que estaremos realizando mientras esté la convocatoria abierta, que precisamente serán enfocados en cómo diseñar calles completas, cómo se pueden utilizar las herramientas de InfraWorks y de BIM de Autodesk y cómo diseñar calles con perspectiva de género. Entonces, eh, les pido que estén atentos también a nuestras redes sociales eh, donde estaremos anunciando las fechas y cómo inscribirse a estos talleres. Pero la idea es justamente que puedan utilizar estas capacitaciones para reforzar sus propuestas. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Eh, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Hemos tenido bastantes preguntas en la herramienta. Todavía pueden hacer preguntas si, si les quedaron dudas. Eh, muchas preguntas sobre la, las modalidades del concurso. Eh, ya les compartimos en esa herramienta la liga hacia el micrositio, donde vienen las bases del concurso y más información sobre el proyecto. Eh, también les avisamos que subiremos las presentaciones que vieron hoy en este micrositio, si las quieren consultar. Y... Eh, si quieren empezamos con algunas preguntas sobre el concurso que le quedaron a, lo, a los asistentes, a las y los asistentes. Eh, hubo varias preguntas para saber eh, quiénes podían participar en el concurso y una de ellas eh, en particular para saber eh, si teníamos un ejemplo de autoridad competente en el caso de Sociedad Civil y Academia. Imagino saber qué actores fuera de, de autoridades podían participar en este concurso. Pero si entendí bien, eh, se refiere a, además de autoridades, eh, o sea, podría ser una universidad o una organización de la sociedad civil. Eh, sí, pues, eh, digamos, si fuera una organización de la sociedad civil, eh, no sé, por ejemplo, hay muchas organizaciones que trabajan temas de movilidad y seguridad vial, no, no sé, por, por nombrar alguna, que eh, no sé si están aquí hoy, pero por ejemplo está Bukis a la calle en Hermosillo, que trabaja con la seguridad vial de las niñas y los niños, entonces si ellos tuvieran algún interés en, eh, digamos, mejorar alguna calle de su ciudad, eh, podrían inscribirse al concurso, sé que tienen excelentes arquitectas y arquitectos en su, en su organización y que podrían hacer alguna propuesta, ¿no? O en universidades, no sé, por ejemplo, cuando hicimos otro concurso para buses verdes, muchas alumnas y alumnos de la UDEM hicieron propuestas eh, para eh, mejor, para trabajar o para hacer parabuses en en la avenida Vasconcelos, en San Pedro Garza García. Entonces, digamos, a nombre de la universidad o a nombre de la asociación, podríamos recibir su propuesta. O si sí, eh, trabajan en conjunto eh, con alguna autoridad municipal, que normalmente las, las autoridades que estamos viendo que tienen atribuciones, pues es eh, autoridades de obras públicas, de espacio público, eh, de movilidad, eh, de tránsito. Eh, digamos, esto es relativamente libre en este momento aunque sí es muy importante esto que mencionó Ana que para pasar a la siguiente etapa sí tendrían que tener una carta de respaldo si es que en su, en su equipo no hay ningún eh, representante de, de las autoridades Perfecto, muchas gracias eh, y no, nos preguntaban si, si, si el concurso está restringido a calles completas ¿O también podría ser, por ejemplo, un proyecto de, de calle peatonal? Sí puede ser un proyecto de, de calle peatonal, o sea, pues, todos proyectos que tengan elementos de, de calles completas. Eh, y cada... Y entendemos aquí calle completa en este, en este concurso, eh, no exclusivamente con, con la tradicional de tener todos los elementos. Puede contar algunos de los elementos, como sientas petonales, ciclistas. Entonces, si hay un proyecto de petonalización eh, que se si quiera meter, pues yo, yo sugeriría que, que se haga. Y ver cómo va. Perfecto. También nos preguntan eh, si el uso de las herramientas de Autodesk es excluyente. Entiendo que, nos preguntan si es un requisito el uso de las herramientas de Autodesk. Y creo que también valdría la pena mencionar las capacitaciones que vamos a dar en conjunto con Autodesk. Sí. En la primera etapa no, o sea, digamos, hay que contestar un formulario y enviar dos paneles a dos que se pueden eh, trabajar de distintas maneras. En la segunda etapa sí es importante eh, generar un, un video eh, utilizando la, algunas de las herramientas de, de BIM, de Building software modeling eh, que tienen ustedes y vamos a hacer una serie de capacitaciones a lo largo de ambas etapas primero con todas las eh, todos los equipos que se inscriban y después eh, con con las y los finalistas eh, que les permitirá hacer eso entonces yo creo que en, en esta segunda etapa y bueno y desde el principio todas las personas que no tengan estas herramientas pueden tener acceso a las pruebas eh, gratuitas eh, ya hacer el momento si más adecuado usarla. Y no sé si eh, Carlos o alguien de Autodesk que quiera ampliar esta información. Eh, realmente, si la pregunta va eh, enfocada al tema de, de la obligatoriedad del uso de nuestras herramientas, pues creo que este, ya habrás con, contestado, este, Gonzalo. No sé si se refieren a otro tema de, de si es este, excluyente en otro sentido. Eh, las herramientas van a estar disponibles, están los trailers disponibles, eh, se está viendo de acuerdo al proyecto este, la posibilidad quizá de pronto de, de extender alguna herramienta, pues también eh, forman parte de algunas soluciones del de contenido de los premios, del premio al, al ganador, ¿no? Eh, pero si, enfocada, si nos enfocamos en el tema de la obligatoriedad de usarlo, creo que Gonzalo pues ya agregó la, la respuesta adecuada. Y también decirles que o sea no, no, no estamos ¿no? Como, como ingenieros, como arquitectos, como en primera persona plural, no sé por qué, porque no soy sé ni una ni otra. Eh, a veces no estamos acostumbrados a hacer este tipo de modelaciones eh, porque es algo relativamente nuevo. Entonces, el proceso del concurso también tiene este acompañamiento técnico. Entonces, también yo les diría que es uno de los componentes más, más importantes. Y si se quieren llevar ese beneficio, ganen o no, creo que es muy bueno. ¿no? Quien presenta una propuesta, presenta un plano, presenta un render, tiene una ventaja al generar esta imagen objetivo. Pero quien presenta además una simulación de cómo se darían estos flujos, creo que tiene una ventaja adicional. Entonces, sí esperamos, eh, o sea, sí vamos a generar estos espacios de capacitación en ambas etapas y créanme, sobre todo, quienes pasen a la segunda etapa, pues van a salir eh, muy, muy hábiles en esto. Gonzalo, si me permiten, yo quisiera agregar un, un, un comentario ¿no? y, y, y explicar un poco el por qué hemos invitado a Autodesk y por qué el BIM es importante para estos proyectos. Cuando hablamos de sostenibilidad, es muy importante tener en cuenta que sostenibilidad abarca muchas diferentes áreas. Eh, sí usar productos verdes, sí ser un tema inclusivo, sí eh, ser un proyecto verde pero muy importante también es que los presupuestos que se definan para estos proyectos sean, proyect sean presupuestos predecibles. Y el BIM, el, la digitalización de la construcción, permite eh, unas volumetrías exactas que evitan, en manera muy importante, que haya unos excedentes en, en el uso del presupuesto para proyectos porque no, que no se planean con esta tecnología. Entonces, la razón por la que estamos invitando y participando con BIM en estos proyectos es para que al momento de presentarlos en, en la metodología BIM en 3D eh, puedan ser proyectos muy predecibles en el uso de su presupuesto y que también tengan un, un, un ciclo de vida en el cual su mantenimiento y su disposición al final de la vida útil del proyecto sea de manera sostenible. ¿no? Entonces Todo eso es lo que abarca la metodología BIM y por eso estamos... Eh, promoviendo y siendo fieles a la palabra de la sostenibilidad, ¿no? Muchas gracias. Y pues aprovechando que, que tomaron la palabra por parte de CEMEX, eh, nos preguntaron en el chat eh, por qué es importante apostarle a, a ciudades sostenibles, a calles completas y, y por qué ustedes dieron este paso, ¿no? De apoyar esta iniciativa. Claro que sí. Muchas gracias por la pregunta, Brenda. Eh, Félix, eh, bueno, mira, nosotros, como como ustedes saben, eh, tenemos una participación cada vez más eh, creciente en las en las ciudades, conforme se densifican las ciudades, eh, nuestro rol como proveedor de materiales y de soluciones de construcción, pues cada vez se intensifica más, ¿No? Cuando ese crecimiento se da de manera caótica o desorganizada, eh, vemos que de repente hay un hay unas etapas de mucho estrés, tanto con la sociedad civil, como con las autoridades y los clientes. ¿no? Para nosotros es muy importante buscar esa armonía eh, donde nuestros mercados puedan crecer de manera sostenida, puedan crecer de manera ordenada, de tal suerte que se generen los beneficios que estamos planteando eh, en una iniciativa como esta. ¿no? Es, esa es la razón por la que se le está apostando. Eh, nosotros lo vemos también como un tema de sostenibilidad de negocio, no solamente como un tema... De, de, de reconocimiento y de, y, de, y de impulso a proyectos eh, favorables, ¿no? O proyectos que sean buenos para la ciudad. Y en términos de eh, la pregunta relacionada con, eh, con Monterrey y con, y con las necesidades que consideramos tiene Monterrey, primero mencionar que nosotros estamos en una conversación y en un esfuerzo conjunto con el municipio de Monterrey en, en el marco del Acuerdo Verde por Monterrey que lanzó el gobierno, el gobierno municipal, y los beneficios que estamos viendo eh, prácticamente son primero generar más, mayor caminabilidad en las ciudades donde haya una arborización y poder bajar la temperatura de las ciudades, cosa que beneficia no solamente a los peatones sino también a los usuarios de otros medios de transporte, incluso los motiva a poder eh, usar medios de transporte alternativos. ¿no? Entonces es un tema importante. Segundo, mejorar la conectividad también eh, en la ciudad. Eh, y aquí hablamos también rutas de cercanías, tenemos corredores que, que, que funcionan parcialmente, pero no están conectados con rutas de cercanías o de proximidad, entonces es importante el transporte público conectarlo de esa manera, eh, lo, estamos, lo estamos trabajando junto con, eh, eh, apoyando al municipio de Monterrey y con apoyo también del ITDP, promover el uso de otros medios de transporte, este, que sean inclusivos como la bicicleta, el caminar, los scooters, este, también trabajar en el frente y beneficiarnos de las áreas verdes no hay áreas verdes que por su densificación poblacional ameritan áreas verdes de cierto tamaño pero también los parques de bolsillo son importantes en aras de mejorar la, la proximidad y la caminabilidad no eh, está también el tema del microclima eh, en la medida en que arborizamos la ciudad se generan microclimas donde el, el proceso natural de la lluvia de la humedad se da y entonces tenemos unas fuentes de lluvia más frecuentes, de, de tal suerte que podamos eh, gozar de temperaturas más bajas, de recursos hídricos pues, más eh, sostenibles y también de la captación y del uso de esos recursos, ¿no? Eh, y fin finalmente, no menos importante, creo que lo mencionó Luis en su presentación, el tema de, de cómo eh, este ejercicio o este interés de densificar la ciudad de manera ordenada genera mejores valores catastrales, ¿no? Mejores percepciones para el, los municipios eh, y más recursos para hacer eh, proyectos que generen beneficio para la comunidad y más desarrollo que para nosotros también es muy importante para nuestro negocio, eh, la sostenibilidad de nuestro negocio. Esos son un poquito los beneficios que van para Monterrey, pero igual para cualquier otra ciudad. no Espero haya contestado la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Creo que con esta respuesta tenemos que darle fin a, a este evento de lanzamiento, eh, por desgracia. No hemos podido contestar a todas las preguntas que hicieron en el chat, fueron muchas, pero agradecemos a todas las personas que, que asistieron al evento y que nos hicieron sus preguntas. Eh, los invitamos a todas y todos a, a ingresar a nuestra página, mejorescallesmx.itp.org. Ahí encontrarán pues, muchas de, la, de las eh, respuestas a muchas de las preguntas que, que nos han hecho. Pueden descargar las bases del concurso completas en las que se explica a detalle eh, Quién puede participar, cuáles son las fases, eh, cuál será el apoyo, y si les queda una duda siempre queda nuestra nuestro correo electrónico al que nos pueden escribir mejores.calles.itdp.org para resolver cualquiera de cualquiera duda que les haya quedado. Entonces ya solo nos queda agradecerles por participar. Esperamos que muchos de ustedes eh, participen al concurso, eh, que recibiremos muchas propuestas interesantes y los invitamos a eh, mantenerse al tanto de las demás eh, fases del proyecto, de la publicación, del anuncio de los ganadores, de las diferentes capacitaciones que haremos, y, y bueno, y verlos pronto en, eh, en estas plataformas. Muchas gracias.